Hacernos esto y dejarnos para después Porque te vi tan feliz Pero eras sin nosotros Llevas una nueva vida Y nos dejaste sin aire Me dolió ver que después de mí Vinieron otros Pero después de ti Ya nunca llegó nadie No te quise perder Pero te perdí Te perdí Cada noche cuando no puedo dormir Si de niño era fácil porque no lo conseguí Siempre me hago esa pregunta pero me duele fingir yo de ayer ahora estoy orgulloso de mí Sé que no, pero sí, digo no, luego sí Sin salida vi, la vida sí, sí la viví Fue mi error al mentirme que sería fácil Pero en esta vida para mí no será gratis Sé que lo que he conseguido no fue fácil No quiero ser el niño que era frágil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 Dico deseo es que mi siguiente vida, mi mamá. Tengo tantas contradicciones que solo me tiran. Por un lado no te veo y por el otro ni me miras. Y suplico, pierdo el tiempo y me lleno de ira. Y a pesar de todo, hoy quiero creer en tus mentiras. Ay, Dios, ¿por qué he de creer si nunca tuve fe? Y nunca la tendré No, no, no, no Tus mentiras no quiero creer no Ya luché por muchos años pero nada funcionó Intenté abrir el libro pero todo terminó No leí ninguna línea pero ya me el final Nacer para morir porque se ha de terminar. Ya no, ¿para qué continuar? conecten, les imploro que no lo hagan, pero por más que les grito nadie escucha mis palabras, ¿por qué me pasó a mí? Es que ya no entiendo nada, intenté seguir viviendo, pero el, el tiempo, tiempo se, se me echaba, no, por Dios, déjenme seguir viviendo, por